que vale, Insalol? <risa> <risa> <risa> <risa> Subliminal, ya salió Si fue la de un dólar donde me decías Que mis magumbos eran los mejores de todo Twitch Pues ya salió hace rato Muchas gracias Son operadas, no, son naturales Capa, capa, capa, capa. pa pa pilla Quique la bestia, el fachero del equipo. Que paren, paren, paren. Que va a contarnos... No. ¡Oh, para, para, Así nomás no se va. Para, ¡Para, para, para! Que cuente la picanteada interna, no, ¿no? por... mola, por... es que Mola molaría que estuvieras luego, con la hueca. Claro no te has tirado no la venda, lo que ¿no? Pasa, tío, es que mi mirada es penetrante, tío. tío. te mueres por el gasto. Echate gas, una venda, tú? echate una venda animal. No, no, no, no, que tengo que llegar. ¿Qué cojones? Estoy aquí al lado. ¡Ja, no, no, no. Es lamentable. Es lamentable. no. Es No, No por no, por Por Dios. Vamos cojones que ganas de que me deje de. P verdad no son sanos, no son sanos para una relación, de los. Tal vez si no de jueguito, no que. Ay te vi con esta o oh, no sé estupideces así, pero no sirven para nada. Están intoxicando esta relación, están haciendo que esos pequeños detalles se vuelvan grandes. Claro, claro, claro, claro. <risa> tengo una bien. mierda de, de pistola de. Mira, okay. ¡Defiéndanme! ¡Natsu, defiéndanme! natsu defiéndanme Shuri viene a revivirme! ¿Tenía? Estoy muertísimo. ¡Que voy! O sea... ¡No me pone nerviosa! No, yo. Ese, es en serio. ¡Natsu, tengo 6 de vida! Ay, güey. ¡Natsu, tengo 2 de vida! ¡Natsu! <risa> Güey, Natsu. mal <risa> ¡No, güey! ¿Qué pedo? ¿Abajo del agua, no? ¿Abajo el agua? O sea, si caminas abajo del agua, puedes ver abajo del agua. Ah, sí. Ah, sí. Pero no, no hay nada. ¡What the fuck! ¡No me lo escucho! ¡A la verga, pinche HyperX! ¡Tus nada! No <risa> Yo por eso dejé esa marca, güey. Esa marca está bien culera, güey. <risa> ¡Ya la verga! Güey, se los juro. A ver, amigos. Se los juro que lo estoy escuchando, pero así machín, wey. ¡Ah, eres tú, pendejo! Ay, no, qué pendejo, wey. La verga. Joder, el lag, wey No, no, me tengo ¡Oh! un problema. Ah, ¡Puta madre, men! ¿Para la concha! ¡Oh, mi Dios! ¡Woo, mi Dios! ¡Wo, mi que te una mañana. ¡Pásate el pan! ¡Pásame el tuyo el de tu hermana! Yo sé que quieres ver, tienes Yo un amigo que se llamaba ¡Se las tuve! no seas! ¡Ay! cocina! Solita, pero sí, no sé. Hecho este, no tenía escote, y pues el vestido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ¡Qué verga, ¡Ah! verga! ¡Pan con huevo! ¡Qué rico desayuno! ¡Wey! ¡Mi Para el otro lado No ¡Oh, mames, pendejo Me van a tirar, güey ¿Qué pedo? Sí, ¿Te venga, a a ¡Puta pies? madre! ¡Vale pa' pura ver! Puedes disparar otra vez? No oh, Dios, mierda güey! ¡Llevo 10 diez, llevo diez putos minutos atrás esta la la de esta mamada de pared! ¡El último tiro me tiró acá ven, abajo no, no, no, no, no, cabrón! ¡Pinche internet de mierda! Otro, otro ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está atrás de mí! Fuga! ¡No, pendejo! ¿Cuál fuga? ¡A la verga, güey! ¡Yo te salvo, bebé! ¡Vete tú! ¡Vete tú, bebé! ¡No, güey! ¡No, ¡No! ¡No, güey! ¡Te pasaste no. de verga! ¡Me construiste una pared enfrente. ¿Cómo de mí! ¿Cómo que te, te crees?